La denuncia fue hecha por moradores de la comunidad de Génimo ante la situación que consideran preocupante. Esto por el grave problema en el sistema de drenaje pluvial. Bueno, en verdad que sí, después que tiraron terreno, esa tierra en ese terreno ahí en el frente, entonces el agua no puede, no haya por dónde salir entonces se queda todo acumulado aquí en la casa de esta gente. Y esto es un mal olor que es insoportable, demasiado mal. Ando ya porque ya corría por ahí, por el frente, pero tiene esa tierra ahora y el agua se queda parada ahí. Esa gente que está construyendo en la carretera para allá arriba, para la zona de Vincho, por ahí tienen tierra, toda esa tierra aquí en el frente ahora. Ahí? Claro que, claro que sí, para que el agua, el agua se pueda salir ya salir de aquí, porque si no, estos niños se van a enfermar con no esa maldición que hay aquí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.